la dirección como de la administración educativa. Eh, y incluso el propio defensor del pueblo diciéndole a la administración educativa que no, que no tenían razón, que, no, no, que era un tema mm, ilegal llevar eh, al consejo escolar eh, este tipo de temas. Pero, pero no, no, no hubo manera. ¿no? ¿Qué es lo que hemos sacado de todo esto? ¿no? Yo creo que lo que hemos sacado es que Héctor ha tenido una experiencia que no, que no ha tenido de ninguna otra manera, eh, que ha madurado y que además le va a hacer ser pues, una persona más justa, como menos luchadora por los derechos. ¿no? Él siempre ha tenido un objetivo muy claro, es decir, el instituto es un centro educativo en el que, en el que debe, debe haber igualdad y libertad, que ¿vale? no se puede imponer ninguna creencia religiosa. ¿no? Como él, de, de derechos, ¿no?, por la gente que viene detrás, ¿no? Y, y lo único es decirle a él, ahora que está aquí, porque él ha tenido una, una reunión esta mañana en el Instituto que va a ir a la bachillerato, porque estamos hablando, que es de Antonio María Calero, pues que no tiene situación religiosa, ¿vale?, que otro día, a nosotros una reunión allí, y otro también, un sitio donde se habla de motivación, un sitio donde se habla de compromiso, se habla de, de, de desarrollo de, del alumnado en todas sus facetas, vamos, que yo en la reunión estuve a punto de levantarme y, y aplaudir, porque no me lo podía creer, ¿vale? Es decir, Dios mío, esto es lo normal, es una educación pública, es una educación de calidad, pero hemos tenido que pasar todo este calvario, entre comillas, pues, para llegar hasta aquí, así que yo quiero darle la enhorabuena bueno, de parte de marido de, de mí, a Héctor, ¿no? Por, por todo ese camino andado, por tener la cabeza muy bien amueblada a pesar de su edad, y, y que enhorabuena que ya el año que viene Vale. Y bueno, ya empezamos la charla, ¿vale? Y la verdad es que es un gusto tener a, a estos dos ponentes aquí, ¿vale? Primero empezamos con Octavio, eh, Octavio Salazar, eh, bueno, eh, sus currículum son enormes, ¿vale? Entonces he intentado resumir y probablemente no lo voy a hacer bien, pero voy a intentarlo. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y responsable del grupo de investigación democracia, pluralismo y ciudadanía. Es docente en la Universidad de Córdoba, participa en diversos órganos de actividades universitarias y de asociaciones vinculadas con la igualdad. Sus líneas de investigación son la igualdad de género, la diversidad cultural y religiosa, participación, gobierno local, nuevas masculinidades y derechos LGTBI. Es miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional y de la Red de Hombres por la Igualdad. Autor de numerosos artículos, en revistas especializadas, eh, uno de los que me he leído, entre otros muchos, es el de libertad de conciencia, pluralismo e igualdad en defensa del Estado laico. numerosas monografías, obras literarias y tiene varios premios en su poder, ¿no? como el premio de investigación de la Cátedra para la Igualdad de la Mujer, eh, Leonor de Guzmán, de la Universidad de Córdoba, el premio de investigación de la Cátedra Córdoba-Ciudad Intercultural, o el premio Hombre Progresista, otorgado por la Federación de Mujeres Progresistas es miembro de un proyecto de investigación a nivel nacional sobre la reforma constitucional con perspectiva de género y eh, además es colaborador en Prensa Escrita y en Tertulia y otros programas en el radio. Así que es la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, eh, encantado de estar aquí, de estar por primera vez en el doctor, porque no había estado nunca, así que me ha servido ¿no? para descubrir este lugar y bueno, gracias a quienes habéis tenido la magnífica idea de organizar este encuentro que yo creo que, es, que estamos, a pesar de todo y de los 40 y más años que llevamos de democracia, yo creo que seguimos necesitando espacios donde podamos reflexionar, debatir y poner también nuestras cabezas a funcionar. ¿no? Y cuando yo me enteré de toda la historia de, de Héctor, que no lo vinculaba con, efectivamente con las personas de Manolo y de, de Cristina, ¿no? y, y lo había incluso utilizado en clase ¿no? como referencia de, de un ejemplo ¿no? de cómo todavía hoy hay que pelear ¿no? por hacer efectivo determinados derechos, pues cuando me plantearon la posibilidad de esto, a partir ¿no? de esa propuesta reivindicativa de esto, pues me pareció que bueno, tenía que estar aquí sí o sí, ¿no? porque me parece que es también hay una forma de, de ser militante, ¿no? con unas convicciones, en este caso, que efectivamente no son religiosas, sino que son democráticas. ¿no? Yo, eh, escuchando lo que decía antes Cristina y, y eh, recordando la historia, el la batalla ¿no? de Héctor pensaba en una idea que, de un filósofo del derecho, ¿no? Joaquín Herrera Flores, ¿no? que lamentablemente falleció muy joven hace ya muchos años, que él definía los derechos humanos como procesos de lucha por la dignidad. Y efectivamente, ¿no? yo creo que si algo nos enseña la historia de la humanidad es que justamente la conquista de los derechos humanos ha sido el resultado de luchas, de procesos de lucha, y que esos procesos Nunca acabas del todo, es decir, que estás permanentemente peleando ¿no? por la efectividad de esos derechos. ¿no? Y por lo tanto, a todas y a todos, como ciudadanas y como ciudadanos, nos corresponde eh, ser parte también activa ¿no? de esa permanente lucha por la dignidad del ser humano. Yo lo que voy a hacer en esta primera parte, ¿no? porque luego supongo que Miguel ya descenderá a cuestiones quizás más concretas, es plantear un panorama, un panorama mucho más genérico, que me imagino que bueno, muchas y muchos lo conoceréis, de cómo es nuestro marco constitucional, el marco jurídico constitucional, y lo que yo siempre digo que es como una de las grandes transiciones pendientes en nuestro país, ¿no? que justamente es la que nos debería llevar de un estado confesional, que yo creo que sigue siendo el estado español, a un estado, a un estado laico. ¿no? Y esta mañana, dándole vuelta a las ideas que yo quería transmitir aquí, que por supuesto son ideas que espero que alguna de ellas tenga lugar también luego a algún debate ¿no? y, a, y a conversación entre nosotras y nosotros, pues pensaba que quizás sería interesante partir de una serie de imágenes que yo tenía en mente a lo largo de estos días cuando pensaba en esta mesa, eh, porque además yo creo que la fuerza de las imágenes es eso, muy potente para transmitir. En este caso yo simplemente voy a utilizar las imágenes para situarlo en el contexto, es decir, ¿dónde estamos? En la España del siglo XXI. En materia de relaciones de los poderes públicos con las confesiones religiosas. ¿no? Y más que contar yo aquí ejemplos, detalles, pues yo creo que viendo determinadas imágenes que voy a pasar de manera muy rápida por la pantalla, pues yo creo que no van a servir para situarlo. ¿no? Y al hilo de las imágenes, por supuesto, voy a ir comentando alguna cosa y luego ya iré ¿no? al a detalle. ¿no? A ver si podemos verlo. Bueno, empezamos por aquí. ¿eh? Fijaros, esta es una noticia pues, del de, de año pasado, el mes de mayo, mayo aproximadamente del año pasado, que muchas recordarán, muchos recordaréis, ¿no?, de la polémica que generó esta exposición. Incluso apareció ese cuadro, apareció rasgado una mañana, y cómo pues, eh, la Asociación de Abogados Cristianos planteó una una demanda y que fue emitida a trámite contra la Diputación de Córdoba por ese cuadro con Flores María para entender que esa imagen artística y fruto ¿no? de la libertad de creación, en este caso de la autora, pues atentaba ofendía ¿no? los sentimientos religiosos, ¿no? lo cual nos lleva pues, a uno de esos grandes meollos ¿no? del punto de vista jurídico, en este caso penal, que es la presencia todavía en nuestro código penal de el delito de ofensa de los sentimientos religiosos que a mí me parece a Absolutamente, eh, diría que casi intolerable en un marco constitucional de libertades, ¿no? Porque es eh, un delito que se basa en algo tan inseguro jurídicamente de probar y defender ante un tribunal como es la ofensa de un sentimiento, ¿no? Y además de un sentimiento en este caso religioso, ¿no? Podemos alegar que cualquiera de nuestras condiciones son ofendidas prácticamente todos los días y no hay un código, un delito en el código penal específico, ¿no? Que no sirva para defendernos de ese tipo de agresiones. ¿no? Pero ese artículo del Código Penal, el 525 del Código Penal, eh, es una muestra más ¿no? de ese rastro confesional que sigue habiendo en nuestro ordenamiento jurídico. ¿no? Y lamentablemente en los últimos tiempos está siendo tremendamente alegado, demandado ante los tribunales, y lo lamentable además es que haya tantos tribunales ¿no? o sea, que omitan a trámite las demandas de entrada. ¿no? Entonces, pienso que, es que no habría ni que admitirlas a tramite. Este provocó muchísima polémica. Además, aquí se mezclaban todas las cuestiones que tienen que ver también con la reivindicación de la igualdad, del lugar de las mujeres creadoras, de las artistas, de cómo se utilizaba un imaginario, en este caso de la Virgen María, para hacer un discurso emancipador de las mujeres. Es decir, que la propuesta que se hacía en la exposición de la Diputación era una propuesta que estéticamente te podía gustar más o menos, pero eso no era el tema de la discusión, pero sí que creo que el punto vista artístico, incluso político, tenía un calado considerable. ¿no? Bueno, pues eso generó esa demanda, esa admisión a trámite y bueno, toda la polémica en redes sociales, en, en medios de comunicación a nivel nacional, etc. Etcétera, etcétera. <risa> otro caso, ¿no? relativamente reciente, ¿no? otro artista. ¿no? Vemos aquí cómo entran en conflicto la libertad de expresión a través de la dimensión creativa ¿no? de un artista que está protegido. Por el artículo 20 de la Constitución Española, en este caso es Abelazcona, una artista que además tengo la suerte de conocer personalmente, que por lo tanto eh, conozco muy bien su trayectoria, y que hace un par de años aproximadamente hizo esta especie de performance que fue utilizar eh, varias hostias consagradas y en el suelo puso la palabra pederastia, ¿no? Para hacer de esa manera una denuncia de una realidad objetiva, ¿no? que es los casos de pederastia dentro de la Iglesia Católica. ¿no? Pues, efectivamente, este individuo, este artista, Adel también fue demandado por la Asociación de Abogados Cristianos y él fue citado a declarar ante un juez, pero él se declaró en rebeldía. Es decir, él incluso eh, ha cambiado su domicilio, él no vive ahora mismo en España, vive en Portugal, porque tiene varios requerimientos por parte de, de la Administración de Justicia para que acuda a declarar en el marco de esta demanda ¿no? planteada ya hace un par de años. Además, ¿no? en cada uno de los sitios donde se vuelve a repetir esta performance, ¿no? en Barcelona recientemente volvió a hacerse, pues de nuevo la asociación vuelve a denunciarlo y vuelve a acumular denuncias. ¿no? Entonces, él ha adoptado ahí una postura como muy militante de rebeldía frente a una Administración de Justicia que sigue aplicando de manera tan a rajatabla ¿no? ese delito de defensa de sentimientos religiosos, ¿no? Y es un tema muy interesante que os animo a que, a que lo sigáis por redes y a que lo investiguéis, porque es un tipo que además os cuento es un detalle, ¿no? De su vida, él es hijo de una mujer prostituida eh, tuvo una infancia tremenda, ¿no? Tuvo, vivió con una familia de acogida pasó buena parte de su vida buscando a quién era su posible padre, ¿no? Él siempre se califica a sí mismo como hijo de un putero, ¿no? Y él incluso reivindica, ¿no? tendríamos que sustituir el <coughs> tan, tan que a menudo usamos de hijo de puta por hijo de putero, que sería mucho más ajustado utilizarlo con esa carga. ¿no? Entonces, bueno, os digo este detalle para que os deis cuenta ¿no? del perfil ¿no? de este sujeto y que todo esto lo proyectamos ¿no? en su arte ¿no? como una manifestación también de su posición y de sus convicciones ideológicas y, y políticas. ¿no? Bueno, aquí pues, podría haber puesto muchísimas ¿no? declaraciones, manifestaciones de nuestro obispo y otro de otros obispos que también pueden haber sido perfectamente intercambiantes. ¿no? Aquí simplemente he puesto algunas que tienen que ver con las cuestiones a las que yo me dedico como investigador, que es todo relativo a la igualdad de género, a cuestiones que tienen que ver con la reproducción humana existida, con la igualdad de derechos, los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? y cómo estamos viendo a este sujeto que permanentemente lanza toda una serie de mensajes que efectivamente ya no es que me ofendan, ¿no? en mis convicciones ideológica y personal, sino que suponen, desde mi punto de vista, eso que podemos llamar una intromisión ilegítima, no, entiendo yo, en un debate, en todo caso, político y jurídico, ¿no? donde la Iglesia pues, se queda tanto con una posición de, de prevalencia ¿no? en la opinión pública, que bueno, a mí, de me parece muy, muy discutible y muy peligrosa. ¿no? Luego, claro, todos los posicionamientos eh, que ha habido eh, en los últimos años con diferentes temas donde la Iglesia Católica no se ha manifestado neutral, sino que por el contrario ¿no? ha dado buena muestra de sus posicionamientos ya no simplemente religiosos sino también políticos. ¿no? Recordemos aquellas manifestaciones donde los obispos encabezaron ¿no? la protesta contra la reforma del Código Civil del 2005 cuando se aprobó el matrimonio igualitario. ¿no? Es decir, ahí vimos obispos encabezando eh, manifestaciones y reivindicando la familia de toda la vida. ¿no? La familia... Entendida como un hombre, una mujer. Recordemos también la oposición radical a la asignatura de educación para la ciudadanía, ¿no? Y cómo alentaron incluso a que padre y madre, pues incluso plantearon una objeción de conciencia frente a esa asignatura. Objeción de conciencia incluso igual al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo, en varias sentencias, pues yo voy a decir que no cabía plantear una objeción de conciencia frente a una asignatura establecida en el marco del sistema público de enseñanza de manera obligatoria. Y frente al cual pues, no cabe que el padre de la madre, alegando el derecho a que su hijo reciba una determinada formación religiosa y moral, eso no puede servir para impedir la, la enseñanza ¿no? de unos determinados contenidos. ¿no? Y luego, bueno, pues os pongo ahí, pues noticias muy recientes de cómo, por ejemplo, el obispado de Alcalá pues, celebró cursos para curar la homosexualidad. Sí. La iglesia sigue manteniendo una postura que ya todos sabemos sobre qué supone una determinada opción sexual y luego bueno, pues, el silencio ¿no? sobre los casos de pederastia ¿no? y bueno, pues, esa actitud tan complaciente, diría yo, por ser bastante eh, moderado en el uso de la palabra con respecto a esas situaciones tremendas de abusos de menores de edad y que se han venido desarrollando en el seno de la Iglesia Católica ¿no? y que llaman claro, muchísimo la atención con los posicionamientos luego tan radicales de la Iglesia con respecto a determinados temas que tienen que ver con la sociedad en su conjunto. Luego, claro, los poderes públicos, el Estado... ¿eh? Ahí os pongo simplemente algunas, ¿no? Fotografías, pues ¿no? hay puesto cientos ¿eh? de, de fotografías que nos muestran cómo todavía seguimos confundiendo desde el punto de vista de la representación pública, de lo que representa ¿no? esa esfera de lo civil, ¿no? que es el Estado y que son los poderes públicos, cómo ahí se siguen implicando ¿no? las creencias de una determinada opción de la ciudadanía, ¿no? con lo que entendemos que debe representar al conjunto, ¿no? a la totalidad de ciudadanos y de ciudadanas. ¿no? Fijaros cómo el, la última ¿no? la anterior ¿no? toma de posesión del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y de los tres ministros y ministras, bueno, pues llamó la atención que por primera vez ¿no? viéramos esa mesa sin un crucifijo y sin una biblia. ¿no? porque, efectivamente, suponía romper con algo que ni siquiera está establecido en una norma ¿no? de carácter obligatorio. No es que la Constitución dijera que hay que tomar posesión delante de una cruz, pero sí que había una práctica reiterada ¿no? donde bueno, pues, los distintos gobiernos que han regido la democracia ¿no? pues había decidido ¿no? con esa práctica absolutamente confesional. ¿no? Y luego otros muchos detalles. ¿no? las la relaciones de la jefatura del Estado, ¿no? en este caso de la monarquía, ¿no? de la familia real, pues con expresiones, manifestaciones, celebraciones estrictamente católicas. ¿no? E insisto, ellos individualmente, a título personal, pues pueden tener la religión que les dé la gana, pero es que ellos están representando la jefatura del Estado, que en nuestro caso es monárquica, no es elegida, pero que efectivamente representa uno de los poderes del Estado, por lo tanto, el rey y la reina están cuando están actuando en un espacio público, están actuando en nombre de la totalidad de la ciudadanía, ¿no? Y luego la imagen que tenéis ahí es la imagen del de funeral de Estado que se celebró después del atentado del 11M, ¿no? La Catedral de la Angulina de Madrid, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? de cómo a la hora de, bueno, el Estado articular determinadas celebraciones, entre comillas, aquí no había nada que celebrar, sino más bien había que compartir un ¿no? dolor y un sufrimiento, en este caso con las familias de, la, de las víctimas, ¿no? cómo se opta por un determinado espacio, por una determinada manifestación religiosa y cómo en ese funeral estuvieron pues, también incluso, no recuerdo si los reyes, pero los, el príncipe de Asturias, seguro, eh, representantes del gobierno, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son simplemente ejemplos ¿no? de cómo todavía nuestro país seguimos sin haber resuelto ¿no? adecuadamente cuál debe ser el posicionamiento de los poderes públicos con respecto a las confesiones religiosas, ¿no? Bueno, aquí imágenes que a todos nos resultarán muy cercanas, ¿no? Y ahí vemos, ¿no?, a personas eh, políticas, en este caso, bueno, he buscado, quizás con toda la intencionalidad, a mujeres políticas, ¿no? para poner de manifiesto como, pues esto no entiende ni de géneros, ni de opciones políticas, ni de derecha, ni de izquierda, ¿no?, es decir, esta complicidad, ¿no?, con las manifestaciones religiosas, ¿no?, y la presencia, ¿no?, de personas que, insisto, no están ahí a título personal, sino que están representando, ¿no?, el cargo público representativo de una ciudad, de una comunidad autónoma o de un país, ¿no?, pues vemos como hay una permanente confusión, ¿no?, que en muchos casos, pues, casi la mayoría, ¿no?, de, de la ciudadanía. entiendo, ¿no?, que es como indiferente, como que pasa de largo, ¿no?, ante este tipo de imágenes que bueno, pues tenemos ya hoy oh, en miércoles de ceniza, ¿no? que es oportuno ¿no? que tengamos muy justamente esta charla. ¿no? Dentro de poco que será Semana Santa, pues veremos en cualquiera de nuestros pueblos pues, este tipo de confusión que a mí me parece pues todavía tremendamente llamativa. ¿no? Y Luego, claro, estos son imágenes ¿no? del gobierno entonces socialista de Rodríguez Zapatero. ¿no? Ahí tengo la fotografía, la noticia y la imagen de de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. ¿Por qué? Porque en ese contexto, en ese gobierno socialista, es que se mejoró el modelo de financiación de la Iglesia Católica. ¿Eh? No es que se le establecieran más limitaciones o que se tratara de corregir ¿no? lo que ni siquiera está así previsto en los acuerdos con la Santa Sede, donde se prevé que haya una autofinanciación, cosa que nunca ha existido. El objetivo era que la Iglesia se autofinanciara. Pero incluso fijaros cómo... Con un gobierno socialista, con valores como la igualdad, etcétera, etcétera. resulta que incluso aquí hacen un acuerdo ¿no? que además simboliza, ¿no? o hay muchas imágenes ¿no? de los encuentros que tiene en este momento la vicepresidenta con los representantes de la iglesia, ¿no? con la jerarquía de aquí, con el representante del Vaticano, no, Creo que era Parcicio ¿no? si no me equivoco nada ¿no? de del fin de y ahí pues con una especie de pleitesía, ¿no? incluso yo diría en muchas de esas imágenes, en este caso la vicepresidenta, a la jerarquía católica, ¿no? Una mujer insisto, progresista, izquierda, de de su propia de igualdad y, y admirable, ¿no? De muchísimo eh, punto de vista, ¿no? Y luego, claro, ahí os pongo noticias de pequeñitos, pues eternas polémicas que ha habido en este país, pues son los 40 años de democracia que tienen que ver fundamentalmente con el sistema educativo, con el lugar que tiene ¿no? la enseñanza de la religión dentro de los colegios si la religión es una obligatoria si puntúa si se evalúa el efecto de la selectividad el tema de los profesores y las profesoras de religión no quién los contrata quién los contrata quién evalúa la idoneidad de este profesorado mm, ese tema que está sin resolver no porque del primer momento yo creo que se hizo mal y creo que y luego lo diré no esto está muy conectado también a cómo tenemos completamente abierto todavía el tema de la educación, de la educación pública en este país y de cuál debe ser el objetivo fundamental de la educación pública en este país, ¿no? Yo creo que esa es una de las cuestiones que todavía nuestro sistema constitucional tiene lamentablemente pendientes, ¿no? Y creo que está aquí. Ah, bueno, aquí tenéis, bueno, otra imagen muy reciente, ¿no? La tenemos todos también en la retina, ¿no? De bueno, eh, ese marco ¿no?, también dentro de los imaginarios, porque yo quiero también insistir mucho en que, más allá de lo que ahora vamos a hablar de lo jurídicamente estricto ¿no? que tiene que ver con las confesiones religiosas, es también como todo esto va creando un imaginario colectivo, es decir, cómo la ciudadanía va asimilando como algo normalizado el que haya una presencia pública de una determinada confesión por encima de otra, de que haya una estrecha relación entre el poder y una determinada confesión religiosa en que durante prácticamente 40 años pues casi no se haya discutido a nivel general, no digo que haya habido colectivos que no, pero que haya un punto como algo muy normal, que el dictador estuviese en el valle de los caídos, que todo eso estuviese además amparado por una orden religiosa, etcétera, etcétera, y luego incluso cuando se plantea pues, la decisión del gobierno de proceder a la exhumación, que la iglesia española diga que no se opone como si efectivamente eso fuese casi un ejercicio de lo mismo y la Iglesia Católica no puede hacer otra cosa que acomodarse a las decisiones que adopta un gobierno y un parlamento democráticamente elegido. Es decir, no tiene ni que oponerse ni que dejar de oponerse, ¿no? Pero sí que hubo ahí un tiralla floma, ¿no? Donde yo creo que quizás ¿no? desde el Vaticano trataron de gestionar este tema de otra manera, pero todavía hemos tenido ahí una presencia muy evidente ¿no? de, esa, de esa confusión, ¿no? Entonces, Podríamos poner muchísimas más imágenes, pero tampoco quiero aburriros para situarnos en el, en el contexto. ¿no? Y en relación a la Constitución Española me gustaría recordar primero dos cosas. ¿no? La idea de que uno de los elementos clave que dan lugar a la aparición de los modernos estados constitucionales es justamente el reconocimiento de la libertad de conciencia del individuo y de la libertad religiosa. ¿eh? Si uno hace historia de las revoluciones liberales, de las revoluciones burguesas, ¿Y de qué derechos son los que en un primer momento empiezan a plasmarse en aquellas primeras declaraciones, como la francesa de 1789 o la americana de 1776? Un eje clave en esa libertad va a ser la libertad de conciencia del individuo. Incluye ahí, por supuesto, la libertad para tener una concepción sagrada ¿no? de la existencia. ¿no? Y tener el dios que cada uno quisiera tener. ¿Por qué? Porque en gran medida eh, esas revoluciones tienen tiene muchísima conexión pues con las guerras de religión que hay en los siglos previos en Europa, en la persecución que sufren muchísimos individuos como consecuencia de su credo religioso y por lo tanto la necesaria reivindicación que hacen por ejemplo a los que llegan a las colonias norte a lo que sería los Estados Unidos, de decir, no tenemos que, que configurar un modelo donde se respete la libertad de conciencia de cada cual, que el Estado no imponga una religión, es decir, que la religión de los individuos no sea la religión del rey o la religión del príncipe, ¿no? que había sido el modelo Histórico arrastrado. La reforma protestante es la que genera pues, esa controversia en muchísimos países, y de ahí el movimiento revolucionario burgués va a plantear como una de sus principales orientaciones justamente esa: ¿no? la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Y claro, es muy importante tener esto en cuenta para ver justo en, ese, en la tímida ¿no? revolución liberal que hay en nuestro país, cómo nos situamos en las antípodas, porque si nos vamos a la Constitución Española legal de, de 1812. Allí lo que se afirma tajantemente es que no hay más religión que la católica. Y que incluso se perseguirá a otro tipo de religión. Es decir, que mientras que a finales del XVIII, en otros países como Francia, lo que se está reconociendo es la libertad de conciencia y la garantía de que ningún individuo podrá ser perseguido por motivo de sus creencias, en España, en ese documento que podemos considerar el inicio de nuestro constitucionalismo histórico, lo que se afirma tajantemente es que la nación española tiene una religión oficial que es la católica y que se va a perseguir a cualquiera que no practique la religión católica. ¿no? Si lo digo para que tengamos también en cuenta ¿no? Ese, esa genealogía, ¿no? de dónde venimos. ¿no? Claro, Cuando llegamos al 78, yo creo que en España se planteaban como cuatro o cinco ¿no? grandes necesidades de transformación y en algunas todavía estamos inmersos. ¿Eh? y no la hemos resuelto todavía con intento, ¿no? la primera, siendo la más evidente ¿no? pasar de un estado autoritario a un estado democrático ¿no? esa era como la más evidente y bueno, se hizo una transición de la manera pues yo creo que en muchos casos discutibles discutible que se hizo pero bueno, se partió desde de la ley de reforma política desde las mismas cortes franquistas ¿no? pues ya eh, pasamos de ahí casi directamente ¿no? a un modelo democrático otro elemento clave era pasar de un estado centralizado a un estado descentralizado que todo a ser de territorio de, históricamente también habían reclamado un régimen de autonomía. Y fijaros todavía cómo estamos con el tema del Estado autonómico, porque la Constitución del 78 ni lo cerró, ni lo resolvió, tal vez porque en aquel momento tampoco podía hacerlo, pero sin duda lo que hacía fue abrir las puertas para iniciar lo que se conoce como el proceso autonómico. ¿no? Otro elemento clave, pues pasar de un Estado confesional, sí, de religión oficial del Estado, de donde la Iglesia Católica además que era una de las estructuras ideológicas del régimen anterior a un estado confesional. ¿no? Y esas son todas las transiciones que yo creo que no hemos mmm, llegado a un buen puerto todavía 40 años después, pero sin duda yo creo que era o debía haber sido una de las claves de, del proceso constituyente, ¿no? Y luego hay otro elemento clave y que ahora estamos ahora estamos empezando a debatir que es pasar de un modelo de estado absolutamente patriarcal, ¿no? Y en esto pues, es un tema en el que yo trabajo especialmente, a un Estado donde efectivamente mujeres y hombres tengamos igualdad de derechos, tengamos las mismas posibilidades de participación en los poderes públicos, os recuerdo simplemente que la Constitución sigue teniendo una norma discriminatoria de a la mujer, que es el acceso a la espaciola del Estado. La Constitución sigue teniendo un artículo 57 donde se dice que el varón tiene preferencia sobre la mujer en la sucesión en la corona. Por lo tanto, tenemos un texto constitucional donde las mujeres no están, donde las mujeres no están ni siquiera en el lenguaje, donde no se prevén mecanismos para mmm, propiciar la participación de las mujeres en todas las instituciones y, como lo comentaba Cristina, creo que sería necesaria también una reforma constitucional por perspectiva de género, porque a estas alturas sigue siendo una constitución deficitaria, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Si a todos añadimos... ¿no? Eh, el hecho de que somos un país tremendamente desmemoriado, ¿no? por lo tanto, no hemos consolidado una democracia a partir de un ejercicio adecuado de memoria histórica ¿no? reciente y no tan reciente, pues yo creo que ahí ya tenemos toda una serie de claves que nos pueden explicar ¿no? dónde estamos todavía hoy ¿no? y de dónde venimos. ¿no? Fijaros que también el Constituyente, ¿no? el Poder Constituyente, cuando se puso a hacer la Constitución del 78, eh, tuvo una serie de elementos... En las que no fue libre del todo ¿no? para tomar decisiones. Uno fue, por ejemplo, el tema de la corona. ¿no? El tema de la corona ya vino dado de alguna manera ¿no? eh, por este sucesor que Franco había nombrado, que había jurado la ley fundamental del reino y que forma parte un poco de, como yo siempre digo, de ese paquete, ¿no? de esa transición pacífica ¿no? que en aquel momento se, se forjó. ¿no? Un segundo elemento sería el reconocimiento de eh, los derechos de los territorios forales. ¿no? Eso era también una situación con un anclaje histórico que el Constituyente no hizo más que reconocer, porque de alguna manera no tenía otra manera, de llegar a una solución pacífica con esos territorios. ¿no? Y otro elemento esencial es el que hoy nos vemos aquí, ¿no? el lugar de la Iglesia Católica y el papel de la Iglesia Católica. ¿no? Entonces, el Constituyente Español, en lugar ¿no? de adoptar por una propuesta democráticamente transformadora, pues de alguna manera lo que hizo fue establecer un hilo de continuidad con el régimen confesional anterior. ¿no? De ahí llegamos a un artículo 16 de la Constitución, desde mi punto de vista, absolutamente deficitario y censurable ¿no? desde muchos aspectos. El primero, porque es un artículo donde directamente nos habla de libertad de conciencia, ¿no? que sería el elemento clave desde mi punto de vista. La conciencia del individuo es lo que engloba luego, por supuesto, las creencias, cosmovisiones, ideologías, eh, éticas, <risa> particulares y de máximos que cada uno de nosotros quiera tener. ¿no? Fijaros que la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 empieza diciendo todos los seres humanos dotados de razón y conciencia. Fijaros cómo la Declaración Universal sienta la base de la dignidad humana en la razón y en la conciencia. ¿no? Bueno, pues el artículo 16 Habla de bueno, libertad ideológica, libertad religiosa, pero no habla expresamente de libertad de conciencia. ¿no? Yo creo que habría que haber optado ¿no? por una definición mucho más estricta de libertad de conciencia, y en paralelo, posteriormente, habría que haber hecho una ley orgánica de desarrollo de libertad de conciencia, que todavía seguimos sin tenerla. ¿no? Y luego, en el apartado que más me interesa, que es cómo se regulan las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, también en el artículo 16.3. Introduce una fórmula pues, bueno, que ha sido pues, muy debatida, muy discutida, y con toda la razón del mundo, claro. Fijaros, de entrada, la misma redacción ¿no? del artículo. No se dice que el Estado será confesional, sino que se dice ninguna confesión tendrá carácter estatal. ¿no? En ese pequeño giro del lenguaje, yo creo que hay implícitas muchísimas claves. ¿no? no se pone el foco en que justamente el Estado, los poderes públicos, no pueden ser confesionales. ¿No? Y luego, claro, se habla de relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas. Por supuesto, el hecho de que se incluya expresamente ahí la eh, Iglesia Católica y el resto, ¿no? como si fuera una coletilla. Y luego, como se ha entendido a lo largo de estos, de estos años, las relaciones de cooperación. Cooperar no necesariamente significa promover. no Yo creo que son dos verbos distintos. Pero yo creo que a lo largo de estos años, sobre todo la interpretación de ese hecho del 16 es que los poderes públicos han entendido esa cooperación como una especie de promoción, ¿no? con el sentido mucho más de acción afirmativa por parte de los poderes públicos de privilegio, sobre todo de una confesión religiosa. No hay que olvidar que en ese proceso de elaboración de la Constitución, pues prácticamente es cuando se están negociando los acuerdos con la Santa Sede del año 79, ¿no? y de manera muy posterior, en el año 92, es cuando se observan a través de leyes los acuerdos con las otras tres confesiones, que son los acuerdos para la misma dirigente de nuestro país, ¿no? con una eh, singularidad jurídica completamente distinta. ¿no? Eh, el marco que regula las relaciones con la Iglesia Católica es un marco de acuerdo internacional, porque se hacen con un Estado, que es el Estado del Vaticano, por lo tanto, el proceso de negociación, elaboración y, en su caso, reforma o incluso, podemos decir, derogación de esos acuerdos, tiene que seguir una tramitación completamente distinta a la de la aprobación o derogación de una simple ley. ¿no? Porque son acuerdos de carácter internacional entre dos estados. Y la singularidad solamente se da con la Iglesia Católica. Con las otras tres, es decir, con los evangelistas, con los judíos y con los musulmanes, son leyes, por lo tanto, basta una reforma, ¿no? una propuesta del Parlamento, una reforma legislativa para introducir eh, el cambio. ¿Qué ha pasado a lo de estos años? Pues que realmente yo creo que en lugar de interpretar esos acuerdos con la Santa Sede a la luz de la Constitución, la Constitución es la que se ha interpretado a la luz de los acuerdos. ¿no? Haciendo ejercicio un ejercicio tanto peligroso de inversión. Y eso, claro, ha ido condicionando a lo largo de estos años políticas públicas tan, como antes comentábamos, tan concretas y tan importantes para un Estado como son de las financiación de la iglesia, el tema de la educación, y luego, efectivamente, todo lo que tiene que ver con ese imaginario cultural del que, del que antes hablábamos, ¿no? A lo largo de estos años, claro, el Tribunal Constitucional, que como sabéis es el máximo intérprete de la Constitución, el encargado de resolver los conflictos ¿no? que se plantean uh, desde el punto de vista constitucional o resolver los recursos de amparo de los ciudadanos, ha ido también generando una jurisprudencia en torno a esta idea de la libertad religiosa, ¿no? Una jurisprudencia a mí me parece bastante discutible, ¿no?, y muy censurable en muchas de sus decisiones, ¿no? eh, El Tribunal Constitucional, eh, bueno, pues hace una clasificación muy sistemática de lo que significa la libertad religiosa con la que podemos estar de acuerdo, ¿no? Y dice, la libertad religiosa tiene una dimensión interna y una externa, ¿no? Y claro, la externa es la que puede provocar, en algún caso, más conflictos, ¿no? porque la que, hay que ver en cómo proyectamos nuestras creencias hacia afuera, ¿no? Y luego, eh, la libertad religiosa, a su vez, tiene una dimensión individual, pero también tiene una dimensión colectiva, ¿no? que es cuando bueno, te agrupas con otras personas para eh, poder practicar ¿no? de alguna manera tus convicciones o, o tus creencias. Pero lo más llamativo ¿no? de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es como él ha venido utilizando un concepto que reiteradamente usa en su jurisprudencia, que él habla de un laicismo cooperativo. ¿no? Ese man esos términos que yo veo hasta contradictorios. ¿no? Por un lado dice que la Constitución está con un sistema laicista, entre comillas, pero de un tipo cooperativo. ¿Cómo se come eso? ¿no? Porque bueno, a partir de ese laicismo cooperativo, el Tribunal Constitucional ha llegado a justificar, por ejemplo, que eh, la Iglesia Católica sea la que se encargue de controlar la idoneidad de los profesores de religión, por ejemplo, aunque luego sea el Estado el que les paga y aunque ha habido alguna controversia, como esta profesora de Almería, que se divorció y luego no la querían admitir como profesora y tal. Pero en esa sentencia incluso hay varios párrafos llamativos donde el Tribunal Constitucional dice, no, no, el juicio de idoneidad del profesorado le corresponde al obispado correspondiente. A mí eso me parece una delegación terrible de la responsabilidad pública que significa seleccionar al profesorado para estar en la educación pública. ¿no? En otras sentencias que tienen que ver por ejemplo, con la simbología ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Pues de alguna manera darle a símbolos religiosos el carácter de símbolo, de carácter cultural, histórico y como comúnmente aceptados. ¿no? Entonces hay una sentencia que yo siempre trabajo con mi alumnado, que es la sentencia del eh, Colegio de Abogados de Sevilla del año 2011, donde se planteó un recurso porque el Colegio de Abogados tiene como patrona a la Inmaculada Concepción. Entonces en serie de abogados que plantean un recurso inicialmente contencioso administrativo y luego llega al Tribunal Constitucional. ¿no? que eso atenda contra la confesionalidad, la confesionalidad y contra la propia libertad de conciencia de estos abogados. Sí. Y el tribunal constitucional, en una argumentación que a mí me parece muy perversa, dice, bueno, es que lo de la inmaculada es un símbolo cultural. Tiene una raíz religiosa, pero la sociedad española ya tiene asimilado ese tipo de símbolo como algo cultural. Igual que también lo dice en una sentencia que tiene que ver con el escudo de la Universidad de Valencia donde aparece una virgen, la virgen de la sapiencia, que lo se llama, y también en su momento se recurrió por parte del profesorado diciendo que bueno, ¿qué tiene que ver con la universidad, una universidad pública, un escudo donde aparece una virgen? Y de nuevo hay el una constitucional dice, bueno pues que el, esa virgen tiene una connotación más de tipo cultural, histórico, de costumbre arraigada, y que por tanto eso no atenta de alguna forma contra la libertad religiosa o de conciencia, ¿no? que es un símbolo, podemos decir, pasivo ¿no? en la medida que nos supone podemos decir, una agresión ¿no? específica contra la libertad de conciencia de los individuos ¿no? que en ese momento están en esa universidad o los abogados del colegio de, de Sevilla. ¿no? Entonces, había muchísimas sentencias más, que no quiero aburriros con ellas, pero sí que es cierto que el tribunal constitucional mantiene una posición absolutamente mmm, como un poco tímida, ¿no? a la hora de articular una interpretación, podemos decir, laicista del artículo 16. Todo lo contrario, la interpretación del Tribunal Constitucional favorece que el artículo 16 se siga viendo como un modelo diría, de confesionalidad no encubierta, sino prácticamente explícita. ¿no? Con respecto al tema de los símbolos, bueno, en los colegios, ¿no? el tema de los crucifijos, aquí tenemos dos decisiones como muy de referencia. Que desde el punto de vista también tenemos mucho que desear. ¿no? Tenemos una famosa sentencia del un Europeo de Derechos Humanos, el del caso Lauchi, no? que fue recurrida ante la gran sala del Tribunal Europeo, y en este caso eh, se le dio la razón ¿no? a, a ese centro educativo donde había recurrido una madre, ¿no? porque consideraba que la presencia de un crucifijo atentaba contra las creencias de su hijo, la conciencia de su hijo. Pero ahí un el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que efectivamente es un símbolo pasivo que no supone ningún tipo de, de agresión, ¿no?, con respecto a la libertad de conciencia, ¿no?, y que, por lo tanto, no hay ningún problema, ¿no?, en que eso pueda tener una influencia determinada en el alumnado, ¿no? Y luego hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ¿no?, donde también se eh, analiza ¿no? una decisión de, de un consejo escolar de, de, de un colegio, ¿no?, de ser planteada, retirada, ¿no?, de los crucifijos de ese colegio, y entonces también ahí el Tribunal superior de Justicia lleva una decisión, pues también desde el punto de vista también de ¿no? dice, bueno, los crucifijos en todo caso no deben estar en los espacios comunes compartidos y en todo caso habría que retirarnos cuando haya padres que lo soliciten, ¿no? Pero si no hay padres que lo solicitan, pues no hay ningún problema en mantener ahí los, los crucifijos, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que estas interpretaciones son absolutamente insatisfactorias e incorrectas desde el punto de vista porque de nuestra Constitución, lo que cabe deducir es que en centros de titularidad pública donde efectivamente conviven individuos con cosmovisiones varias del judicio religioso o no religioso, efectivamente no debe haber una presencia simbólica de ninguna religión. No es lo mismo un espacio público en el que se desarrolla una vida social, podemos decir, mucho más, eh, no sé cómo calificarla, menos concreta, ¿no? O puede ser una calle, ¿no? que un espacio público como puede ser un colegio, un centro educativo, donde efectivamente hay que tener una responsabilidad directa del Estado con respecto a, lo, a la actividad que está desarrollándose, con respecto a los contenidos, a los valores que allí se van a transmitir y con respecto también al papel pedagógico que tiene, lo que en ese centro se hace y se deja de hacer. ¿no? Por lo tanto, claro, que no se trata de defender unos derechos de unos contra otros cuando se plantea el debate sobre los símbolos religiosos. Aquí lo que estamos defendiendo es el derecho de todos y de todas a estar en un espacio compartido en el cual no haya una presencia que se identifique con solamente una parte de la ciudadanía o con una determinada confesión religiosa. ¿no? Aludir a la memoria, aludir a la historia o aludir hasta a la estadística ¿no? que puede tener el número de practicantes de una confesión me parece que es mm, desbordar completamente los límites del debate jurídico porque el debate jurídico habría que situarlo en la idea de que una cruz, por ejemplo, no es un símbolo central. Puede tener muchísimo significado, claro, pero por encima de todo es un signo confesional Que el régimen de cooperación que se establece en el artículo 16.3 de la Constitución no habilita para que los poderes públicos tengan que tener una presencia de símbolos religiosos en sus dependencia, en sus instalaciones, en los espacios compartidos por toda la ciudadanía, ¿no? E insisto, yo creo que la clave es que los poderes públicos en este sentido tienen que ser exquisitamente imparciales y neutrales, ¿no? Con respecto a la lesión que ellos muestran a determinados símbolos, a determinados valores, a una determinada eh, cultura, ¿no? Es, por lo tanto, un régimen, un régimen, una consecuencia, podemos decir, que viene, pues, efectivamente, de una estructura profesional, ¿no? Por lo tanto, creo que es evidente, ¿no?, que es una expresión más de esa confesionalidad que todavía no hemos resuelto del todo. Y ahí estaría la última parte ¿no? de lo que yo quería comentaros hoy. ¿no? Que es eso, esa propuesta del laicismo, ¿no? que muchas veces se ve como una especie de demonio, ¿no? con rabo y con... ¿no? Lo mismo también con el feminismo, ¿no? o con otro tipo de propuestas y convenciones políticas que tienen una larga trayectoria intelectual, reivindicativa, como para tomársela en serio. ¿no? Es decir, que esto no es una ocurrencia... ¿no? que a Miguel o a cualquiera de nosotros o a esto se nos ha ocurrido decir no, ahora vamos a hacernos laicos ¿no? y vamos a defender el laicismo. Bueno, no, pues es una larguísima tradición que yo creo que entronca justamente con la historia de la democracia y con los ideales de la ilustración y con los valores que fundamentan o que deberían fundamentar un sistema democrático. ¿no? ¿Con qué tiene que ver el laicismo? Pues tiene que ver a su vez con los tres valores esenciales de una democracia que son la libertad, la igualdad y el pluralismo. Solamente un Estado auténticamente laico puede garantizar justamente eso, la libertad de conciencia de sus individuos, de sus ciudadanos y ciudadanas, la igualdad de todos los ciudadanos sin que sus convicciones particulares den lugar a discriminaciones y luego efectivamente un régimen pluralista donde efectivamente no haya ideas que tengan un mayor respaldo social, convicciones en este caso religiosas, que gocen de un régimen de prioridad en su relación con, lo, con los poderes públicos. ¿El laicismo qué es lo que pretende? Pues pretende que, sobre todo, una sociedad democrática fundamente su convivencia en los valores que compartimos todos y todas. Es decir, tenemos que ajustarnos a ese mínimo común denominador, esa ética de mínimos que representa los valores democráticos, a partir de los cuales cada uno en su vida particular podrá desarrollar la ética de máximo que si considere oportuno, que pueda ser religiosa, no religiosa o filosófica, como quieran llamarlo. Esos valores absolutamente democráticos están, además, clarísimamente reflejados en el texto constitucional, en concreto en el artículo 10.1 de la Constitución. En ese artículo se dice la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a los derechos humanos son el fundamento del orden político de la paz social. Y cuando ahí leemos paz social, lo que tenemos que leer es convivencia democrática. La convivencia democrática se tiene que basar en el respeto de la dignidad humana, de los derechos humanos y del libre desarrollo de la personalidad del individuo. Eso es justamente lo que pretende garantizarse a través de un marco de relación con las confesiones religiosas que sea laico, de verdad mientras que se le dé prevalencia, protagonismo, presencia indiscutible incluso en el debate político a una determinada confesión, estaremos lesionando justamente esos valores compartidos por todos y por todas. Y no es casualidad que esos mismos valores que están en el artículo 10.1 son los que luego se reproducen casi milimétricamente en el artículo 27 que es el dedicado a la educación. Si ustedes se van al 27.2, ahí se dice la educación tendrá por objeto... Pues eso, educar en el respeto a la dignidad, a los derechos humanos, al pleno desarrollo de la personalidad humana. Eso es la clave del sistema educativo de nuestro país. Por lo tanto, ese es el mínimo común denominador en el cual pues, tendrían que apoyarse, por supuesto, las escuelas, los institutos, los centros de enseñanza. ¿no? Lo cual supone tener una actitud Anticlerical, o de persecución de las religiones, o de estigmatización de que tenga una creencia. Es decir, esa es una confusión que a veces también se tiene, ¿no? A veces la opinión pública, ¿no? El tener una posición laica supone, por el contrario, ser tremendamente respetuoso y garantista con lo que cada cual pueda creer, pensar y con esa ética particular que cada uno pueda tener. Pero al mismo tiempo ser tremendamente militante, ¿no? con esos valores que compartimos todas y todos y que efectivamente deben funcionar como fundamento y como límite de determinadas expresiones. Es decir, yo creo que en un Estado democrático no pueden tener cabida prácticas religiosas que contradigan los derechos humanos. Hay que, tener que hacer un límite. Ahora que hablamos mucho de la igualdad de género, no, un Estado democrático no podrá dar cabida y reconocimiento a prácticas religiosas que o culturales impliquen, por ejemplo, no reconocimiento de la autonomía de las mujeres o un determinado entendimiento moral del cuerpo de las mujeres. Y ahí tenemos múltiples ejemplos de muchas religiones donde habitualmente se machaca a las mujeres ¿no? y se las somete a unos códigos morales mucho más estrictos. Lógicamente, eso tiene que ser también criticado, censurado y sometido a límites desde el propio sistema democrático. ¿no? Ahí hay un límite, yo creo, intolerable. Es decir, el laicismo tampoco significa una especie de multiculturalismo beato, ¿no? En el sí. sentido de decir, bueno, pues todo vale, ¿no? ¿Y la diversidad todo vale? No, no, no, no. Todo vale, pero dentro del marco que hemos acordado que tiene que ver con la dignidad del ser humano y con los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que el límite de los derechos humanos de las mujeres es clarísimo. Y hay una contradicción también muy evidente en nuestro ordenamiento jurídico. Si ustedes se van a la Ley de Asociaciones, verán que hay un artículo donde te dice muy claramente los poderes públicos no podrán dar ningún tipo de ayuda o subvención a asociaciones que, por ejemplo, discriminen por razón de sexo. Claro, yo siempre le lanzo esta pregunta a mi alumna, y hoy entonces a la Iglesia Católica porque se la sigue subvencionando, porque por hoy sigue habiendo discriminación, ¿no? Pero claro, como quien hace la ley hace la trampa, si uno se va al primer artículo de la ley de asociaciones te dice, de la aplicación de esta ley quedan excluidos, los partidos políticos, tal, tal, las concesiones religiosas que se regirán por los acuerdos particulares que tengan o por la legislación específica. Entonces, claro, ya nos estamos cargando ¿no? una de las claves de nuestra democracia. ¿no? Por lo tanto, insisto, ¿no? con esto ya quiero, quiero terminar. Yo creo que el laicismo tiene que ver finalmente con, eso que se llama también desde la teoría política, la concepción republicana ¿no? de la democracia, ¿no? en la cual es fundamental que tengamos unas virtudes cívicas que compartamos todas y todos, que son las virtudes que debería encargar de transmitir el sistema educativo, entre otros muchos factores de socialización. Y por lo tanto, cualquier expresión, cualquier práctica que ponga en peligro, que contradiga o que parcialice esos valores comunes, pues efectivamente yo entiendo que no tendrían cabida, no deberían tener cabida en un estado verdaderamente laico o lo que es lo mismo, verdaderamente democrático. ¿no? Por eso decía antes, el delito de blasfemia... El delito de ofensa de los sentimientos religiosos es un resto fósil también de un régimen confesional. ¿Eh? Tú no puedes articular algo más tan subjetivo y tan difícil además de articular jurídicamente como la ofensa basándote en los sentimientos, porque además habla de esa manera el Código Penal, los sentimientos, ¿no? que tiene que ver con lo más emocional con difícilmente justificable ante un tribunal, porque eso evidentemente nos llevaría a cargarnos otra libertad esencial de un sistema democrático es la libertad de expresión en sus múltiples manifestaciones, incluido por ejemplo la libertad artística, que como veíamos ahí, artistas como esa pintora del cuadro de Conflores a María o como Abelaz Conace, pues lo que permanentemente están haciendo es hacer uso de esa libertad para mostrarle al mundo también la crítica de valores religiosos, de estructuras de poder religiosa o de cómo las confesiones o las iglesias han tratado a las mujeres. ¿no? Y entonces termino haciéndoles una recomendación, que no sé si lo han, la han visto o no, pero si no la han visto les recomiendo que vean esta serie que ahora se está emitiendo en la plataforma HDO, que ya tiene dos temporadas. La primera se llama El joven Papa y la segunda se llama El nuevo Papa. ¿no? Es una serie dirigida por el director italiano Paolo Sorrentino y es una mirada absolutamente ácida, crítica sobre la Iglesia Católica entendida como poder como poder político, como poder patriarcal, donde no las mujeres, por supuesto, no tienen ninguna capacidad de toma de decisión y donde, bueno, pues se analiza, además de por una forma estéticamente muy muy conseguida, pues el papel que todavía hoy no, el Vaticano en cuanto estructura de poder sigue teniendo en el mundo de, del siglo XXI. ¿no? Entonces, bueno, pues, como creo que el arte ¿no? tiene también la funcionalidad de hacernos pensar, de hacernos reflexionar y de colocarnos el foco ¿no? en algunos asuntos que a lo mejor habitualmente no miramos, pues les recomiendo que vean esta serie, que la disfruten y que entiendan por qué es tan necesario en esta.